¡Qué lindo día para salir a la calle! Mm, pero... Me parece haber visto algo negro por allá... ...atrás. ¿Pero qué es esto? ¿Un portal? ¿A dónde llevará? Tengo curiosidad, así que... Uno, dos, tres. ¿Pero qué es esto? ¿Se ve todo oscuro? ¿Y por qué todo se ve morado? ¿Quién viviría acá? Hola, hmm. Yo soy Julian.exe. ¿Y tú cómo te llamas? Eh, pues yo me llamo igual que tú, pero sin el punto .exe Me alegra de que estés aquí bien vamos a divertirnos. Mm, lo siento, yo creo que ya me voy, así que adiós. ¿Cómo te vas a ir de aquí? Si este es el mundo de los punto exe, no te puedes escapar tan fácil. Mira, mejor me voy, vuelvo nunca muchachos muchacho tan agradable. Espero volverlo a ver pronto. Uh -huh.